¡Gracias! Oh. La tenía levitando encima de mi cara Pero ahora me da igual, estoy en otra cosa Ya no duelen sus mentiras ni sus malas cara. Ahora no duermo solito siempre en otra cama Y dime tú, ¿todo bien dónde estabas? Cuando creía que la vida se me iba Cuando por la noche te pensaba Cuando creía que era mi vida Ya no lloro, lloro, lloro, lloro, lloro por ti Ahora vivo para mí Ya no cuesta ser Ya No cuesta ser feliz Descontrolado en el C3 del Manuel Corazones partidos, vamos a 100 Ahora sé las verdades, quién es quién Los que te regalan una y te las dan por 10 Nos montamos en la moto de tres Voy todo loco, tu toto es poco Suena el beat y no me paran los pies Voy bailando en cristales rotos quiero pa' mí ya no lloro lloro lloro lloro ya lo conseguí cuando me di cuenta de la puta muy vi. miro la las estrellas voy contigo hasta el fin ya no lloro lloro lloro lloro yo ya soy feliz cuando me di cuenta de la puta muy vi. miro la las estrellas voy contigo hasta el fin ya no lloro lloro lloro lloro yo ya soy feliz cuando me di cuenta de la puta muy vi. miro la Contigo hasta el fin. Quítate la pena, suelta la melena. Y es que no te entera, y al fin no te quema. Sabe quién vale la pena y quién no de deo. Siempre que conmigo hasta que tú ya se amogueo. Se le sobra lo que están y lo que sobra. Mira para adelante y en la vida no te escondas. Estamos de arriba, ya tú sabes echar la onda. No echamos la cima, pero a mí al su me conforma Ya no lloro, lloro, lloro, lloro, yo ya soy feliz. Cuando me di cuenta de la puta muy bien la contigo hasta el fin Ya no lloro, lloro, lloro, lloro, lloro por ti Ahora río pa' vivir, no te quiero pa' mí Ya no lloro, lloro, lloro, lloro, lloro por ti Ahora río pa' vivir, no te quiero pa' mí